Hola, soy María Laura Vitale y ya estoy lista para el Hangout eh, que se va a realizar en directo desde, la, desde Puerto Rico para todo el mundo y va a quedar grabado para que lo puedan ver por mi canal de YouTube, así que los doy la bienvenida, vamos a hablar hoy de la ley de desdoblamiento del tiempo aplicada al día a día y de la perspectiva universal en su aspecto de la vida cotidiana. Más, aquí estamos ofreciéndole un directo, trayéndoles una información muy valiosa y mucho interés para todos ustedes. Esta noche tenemos un tema muy, muy interesante de qué hablar. Esta noche estamos abordando el tema del desdoblamiento del tiempo, creado eh, por el físico francés Jean-Pierre Garnier-Mallet. Tenemos para eso una invitada muy especial. Esta noche nos acompaña la señora María Laura Vitale, quien es abogada, conflictos, mediadora de conflictos y ¿sí? consultora psicológica. Y, en mi opinión, una de las personas que mejor ha explicado el tema del desoblamiento del tiempo. Eh, le damos la bienvenida. Buenas noches, María. Laura, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están allá en Puerto Rico? Muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Un poco de calor, pero eso es parte de lo que sucede en el trópico. Carlos, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Contento una vez más de estar aquí con ustedes. Y aquí yo me siento muy honrado de estar acompañado, ¿verdad? De una dama que explica muy bien, que tiene una exposición eh, muy detallada sobre el desdoblamiento del tiempo, que he estado viendo a través de todos sus videos. Y, y lo que me, que me llama la atención es la ayuda, ¿no? El, el que ella está dando a otras personas. Y eso es un algo muy bonito. Encantado, ¿no? eh, María. ¿Qué tal? De gente por aquí. Encantado de, de, de tener esta entrevista con ustedes, internacional y para todo el mundo, porque me parece que en estos temas, si hablamos de leyes universales, está bueno que lo escuchen en todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Eh, María Laura, Este, eh, yo creo que vas a ofrecer unos consejos muy útiles para nuestra audiencia, y es por eso que le pido a ellos que tengan lápiz y papel eh, listos porque María Laura nos va a tener también unos consejos ¿no? en base a esta ley del desdoblamiento del tiempo que es muy importante que tomen nota sobre eso. Así que vamos a empezar eh, rápidamente la, la entrevista y quiero recordarles eh, a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar de que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final donde María Laura con mucho gusto estaría. Eh, eh, contestando sus su respuestas, eh, sus preguntas, perdón. Así que nada, vamos a comenzar de lleno con la entrevista, María Laura. Eh, explícanos en palabras sencillas eh, de qué se trata la, la teoría del desdoblamiento del tiempo. La ley de desdoblamiento del tiempo es como tú dices, es una teoría de una ley universal y física, redescubierta por el astrofísico Jean-Pierre Garnier pero continuando investigaciones de Einstein y de otros eh, científicos, porque esta ley une lo micro y lo macro, o sea, eh, leyes físicas, desde la física cuántica hasta leyes de la física newtoniana. Entonces, eh, lo que aporta es justamente esa conexión entre lo micro y lo macro. Y para los que nos interesa también, une, digamos, eh, eh, en esta tendencia que hay ahora de encontrar puntos en común entre ciencia y espiritualidad, por eso es tan interesante y tan atractivo, no ver cómo eh, desde, desde esta teoría de, de esta ley, cuando uno lo empieza a integrar se da cuenta que le caen las fichas o le encuentra sentido a todos esos... Eh, a todas esas prácticas que fuimos integrando a lo largo de los años en, en nuestras respectivas búsquedas para poder entender cómo es nuestra conexión con, con lo espiritual o con la conexión con eh, nuestro inconsciente o la conexión con esto que percibimos a través de la intuición, pero a veces es tan difícil ponerle nombre, ¿no? Sí, entonces, eh, hablando de intuición, eh, ¿cuán importante es la intuición en todo esto? Porque nosotros tenemos una idea general, ¿no? cultural, de lo que puede ser la intuición. A veces lo confundimos con una premonición, o, pero ¿viene siendo lo mismo? o cómo, se, se, ¿Cómo encaja el tema de la intuición dentro de todo esto? ¿Cómo encaja? Sería como el GPS en un mapa. Entonces, bueno, voy a Muy empezar bien. explicando eh, a qué se refiere Garnier cuando habla de la teoría de la ley de desdoblamiento del tiempo. Él dice que el tiempo, la percepción del tiempo se divide en distintas velocidades por estar llegando al fin de un ciclo solar, tiene un efecto de aceleración esta división, ¿no? Entonces, estamos como en una época de una apertura temporal, que básicamente lo que quiere decir es que hay más posibilidad de conectar con información de, alta, de frecuencias de alta velocidad, eh, entonces, para poder conectar con esta información, justamente la brújula, nuestro GPS, o sea la brújula eh, tiene eh, la agujita que apunta al norte, entonces ese GPS sería la intuición. Entonces, si estamos hablando de la intuición, estamos hablando de conectar con una frecuencia más veloz o del futuro. Si estamos hablando de instinto, nos estamos refiriendo desde esta mirada a conectar con una frecuencia más lenta o del pasado. Entonces, eh, nosotros somos observadores en distintas frecuencias, en distintas velocidades, en tres tiempos simultáneos, pasado, presente y futuro. Nuestro cuerpo eh, energético o cuántico, o, el, o, el, o la frecuencia, nuestra frecuencia más veloz de existencia, de observación, de información, de, de, de la realidad, eh, existe como cuerpo energético o cuántico, y simultáneamente... En otro espacio-tiempo vivimos como cuerpo en, eh, físico observando la realidad en una frecuencia muchísimo más lenta. Y permanentemente coexistimos, en este, eh, somos dos todo el tiempo, dice Jean-Pierre Garnier, ¿no? observando la realidad, solo que lo que llamamos observación de la realidad que estamos acostumbrados a hablar de la observación de la realidad a partir de nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestro olfato, bueno, cuando observamos la realidad en altas velocidades, no estamos captando la realidad a partir de los sentidos, sino a partir de esto que llamamos sexto sentido, o a partir de la intuición, sería, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo energético capta información permanentemente del entorno a través de la intuición, y cómo ¿Cómo funciona en la práctica? Eh, funciona a partir de captar a través de nuestro cuerpo, que sería el, el vehículo que percibe esta partícula onda de información. ¿Y cómo viaja esta información? A, par, a, a través de la, del agua de nuestro cuerpo. Y este intercambio de la partícula onda del ambiente con, el, con nuestro cuerpo físico es permanente, es permanente. Entonces... Está ocurriendo todo el tiempo y es vital para sobrevivir. Si esto no ocurriera, dice Garnier, bueno, no podríamos sobrevivir. Porque esta información toma, la, la información de, eh, perdón, este, este cuerpo energético toma la información del entorno y de alguna manera la deja en el agua de nuestro cuerpo con esta onda de información. Cuando nosotros tenemos una piedra al agua, ¿qué pasa? ¿No? La piedra es física, pero la, la, la onda que genera la podríamos asemejar a lo que es la partícula onda de información. Es la información de que la piedra tiene cierto tamaño. ¿sí? O, por ejemplo, el barco que va por el agua y emite una, una onda de radar que choca con un objeto y vuelve y nos da información de a cuán lejos está la costa y del tamaño de, del barco también. ¿no? Entonces nuestro cuerpo energético más o menos funcionaría así, permanentemente extrayéndonos información del entorno para sobrevivir. Pero lo fantástico de lo que trae una perspectiva universal de esta teoría, que ahora vamos a hablar un poquito más de esta perspectiva universal, es que no solo eh, aprovechemos esta ley para entender cómo funcionamos para sobrevivir, sino que al revés, que empecemos a conectar nuestra eh, nuestro intuición o nuestro, digamos, la información que nos trae nuestro cuerpo que, que observa realidad en, en una velocidad mayor de coexistencia para poder eh, equilibrarnos eh, con la frecuencia de, de, de, lo, de la información del futuro o con la frecuencia que ahora vamos a hablar de la información que viene de nuestro origen que no es para sobrevivir sino que es para eh, hallarnos eh, en una eh, equilibrarnos en el presente o tener una vida más armoniosa eh, y más en paz. Y ahora, en un ratito vamos a ver cómo funciona esto, pero quería ver cómo va la explicación. ¿Cómo lo están entendiendo? Perfecto, sí, nos eh, no, no, no queda claro este, lo que estás planteando. no este, Básicamente, eh, eh, toda esta información que nos provee, eh, y antes que nada, quiero preguntarte también, este, hay mucha eh, confusión de lo que he visto ¿no? en, la, en la internet, eh, sobre lo que es el doble cuántico, ¿no? que más adelante va a estar explicando. Este, Pero eh, sí, hasta ahora has estado planteando una, una la, la ley del doblamiento del tiempo de una forma muy, muy sencilla. Eh, ¿Me están escuchando, no? No sé si tengo problemas de audio. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Ok, perfecto, porque pensé que de momento escuché mucho silencio. Eh, estabas mencionando también eh, la cuestión de, del agua, ¿no? La importancia del agua en, eh, en todo esto. Eh, ¿Puedes explicar un poco más? Uh -huh. eh, la, sí. la, el, el tema del agua. ¿Por qué es tan importante el agua en, to, en todo esto? Primero que si no hubiera agua no existiría todo este universo, básicamente. Pero además de eso, el agua transporta información. Los circuitos hídricos, por ejemplo, fijan sonidos, fijan mantras, eh, se, se puede como descifrar la información justamente a partir de la partícula onda de información que viaja en el agua. Eso es, es lo mismo que tiene eh, el funcionamiento de una medicina homeopática, ¿no? que uno toma estas gotitas eh, homeopáticas que traen información que luego equilibra nuestro cuerpo. Bueno, el cuerpo energético hace lo mismo, nos trae información en forma de partícula onda, y el intercambio se hace a través del agua de nuestro cuerpo, en donde viaja esta, esta onda. Bueno, esta es mi visión, pero bueno, soy abogada, no bióloga ni científica, así que bueno, esto es desde sí. mi comprensión, porque básicamente todo esto, digamos, en lo que yo puedo como ayudar o contribuir un poquito, es que personas como yo, o, o, o muchos que están... Eh, integrando de a poquito, integrando la idea de que, así como fue en su momento, entender cómo funciona la ley de gravedad, o que el planeta era redondo y no, y no chato, bueno, esto también viene a revolucionar un poco nuestra conciencia. Empezar a, a entender que permanentemente nosotros tenemos un cuerpo que no existe con, en el plano concreto, pero sí que existe en un plano de energía e información, y que si nosotros asumimos esto y sabemos cómo funciona, bueno, a ver, es una fiesta. Claro. Porque imagínate que claro. puedes empezar a aprender, a, como todas estas prácticas que nos ayudan a entender cómo funciona nuestra intuición, o sea, es conectar una frecuencia de algo que ya existe en potencial, de una partícula onda de información que puede ralentizarse y en el futuro, eventualmente, hacerse eh, materializarse o concretizarse. Porque básicamente no existe nada en plano material que no haya sido previamente eh, una partícula de información y energía en un plano más abstracto, en donde no podemos captar con nuestros sentidos a nivel concreto. Entonces empezar a, a ver cómo a esto de, de poder como conectarnos con nuestros eventuales futuros, pero es mucho más que eso, porque también podemos conectarnos con los futuros que aún no existen. A partir de empezar a entrenar nuestros pensamientos. Antes de esta charla, yo le preguntaba a mis hijos de 18, 15 y 13, que me dijeran, desde su punto de vista, de todas las veces que me escucharon hablar de esto, qué les parecía que yo les podía contar a la gente que les sirviera. Entonces, el más chiquito me decía, bueno, esto es como entrenar, eh, entrenarse para pensarme, o entrenar los pensamientos, la forma de pensar, y el de 18, 18 me decía, bueno, es una forma para vivir de una manera más fácil y, re, y solucionar eh, tus problemas de una manera más rápida, y bueno, y no complicarte tanto la vida, y bueno, y es más o menos eso en, en, en, el, en el cotidiano, ¿no? Muy bien. Sí, y a eso es lo que iba, este, porque eh, se ha desarrollado una, no sé si llamarlo técnica, o una serie de pasos, ¿no?, para poder este, accesar esa información en esas aperturas eh, temporales. Eh, quisiera que hablaras un poco sobre lo que es el tema de, dentro de esta, de esta ley de, de doblamiento del tiempo, ¿qué es el doble cuántico? Uh -huh. ¿O ¿Quién es el doble cuántico? <risa> Somos nosotros mismos. Hola. Muy bien. <risa> Somos nosotros mismos, soy yo, mi doble cuántico, coexistiendo. Eh, porque, ¿cómo llega Garnier a esto? Él, estudiando física cuántica, ve que, eh, todas las partículas tienen su doble, o sea, que existen. Al mismo tiempo, eh, empieza estudiando un, cómo una partícula que se desdobla, entra su doble en un agujero negro, recoge la información de los obstáculos a nivel subatómico, ¿no? Y luego, cuando termina el desdoblamiento, trae la información que recogió en ese espacio-tiempo, ¿no? pero básicamente es lo que ve, es que en el universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, los soles, todo tiene su doble. Entonces, entonces él dice, todo, todo lo que existe tiene su doble, nosotros también tenemos doble, lo que pasa es que antes lo llamábamos el alma, antes lo llamábamos el ángel de la guarda. ¿Y por qué lo llamábamos ángel de la guarda? Dulce compañera, o el alma gemela. no me desampares ni de noche ni de día, justamente porque nos trae información para sobrevivir, y nos trae información para sobrevivir cuando... Durante todo el día, pero especialmente durante la noche, por eso le, le rezábamos antes de dormir, porque durante la noche, durante la fase de sueño REM, la actividad mental eh, cambia y se procesa muchísimo más información. Yo voy a tirar números, pero por favor, chequenlos ustedes, no me carguen a mí. Pero es de 40.000 bits por segundo a 400.000 millones de bits por segundo de diferencia. Imagínense, entre consciente e inconsciente, entre vigilia y estado de sueño REM. O sea, es imposible que nosotros durante esa fase de sueño REM estemos en, como en una doble conciencia, porque es como tratar de estar en dos frecuencias de radio, en 105.7 y 105.9 al mismo tiempo. Podemos como llegar a tirar del sueño algún hilito de información que hemos convertido en lineal, desde la programación neurolingüística sería que de alguna manera lo pusimos como en palabras o, o lo tradujimos a algún símbolo, entonces recordamos el símbolo y como que podemos traer un poquito del sueño. Eh, pero básicamente es como coexistir en dos frecuencias que son tan distintas que una no se comunica con la otra a nivel lineal, de conciencia lineal, como podríamos llamar el proceso cuando estamos pensando, no podemos, pero sí a través de nuestro cuerpo, a través de esta partícula onda y lo que llamamos intuición, que sería como esta sensación de que algo sé y que tengo como certeza... Pero no sé bien a nivel racional de qué se trata. Porque el, nivel, el momento que yo lo, lo, lo paso a pensamiento y lo mando a nivel racional ya es una interpretación. Y al, al ser una interpretación ya cambié de frecuencia. Estoy en una frecuencia más lenta. Entonces, nuestro cuerpo físico está eh, vibrando en la frecuencia más lenta. Ahora, si tenemos una emoción, esa frecuencia donde vibra la emoción es un poquito más veloz. Y si tenemos un pensamiento, que con nuestro cerebro estamos procesando pensamientos, sería una información eh, que está en una frecuencia más veloz. Ahora, nuestro doble sería un cuarto nivel de procesamiento de información, que ya es demasiado tanto más veloz, que ya desde la conciencia no es fácil de acceder. Podemos tirar un poquito del subconsciente y todavía bajar un poquito más de información. Pero si tenemos siete planos de existencia, como dice Garnier, los siete frecuencias... Entonces todavía nos quedan tres más, ¿no? Cinco, seis y siete. La séptima sería el origen o el punto de vacío donde se genera energía infinita y surge la existencia o el Big Bang o la teoría de Stephen Hawking sobre los agujeros negros y se expande toda esta partícula onda y energía, pero el inicio, el comienzo es nada. ¿Y quién quiere asumir que somos nada? Es difícil, ¿no? Asumir que un plano nuestro de existencia es nada y que no podemos acceder conscientemente, porque nuestro cerebro no puede procesar eso. Primero, porque no hay nada, así que no podemos procesar la nada. Eh, entonces, es muy difícil, como de empezar a integrar esa idea. Pero sí podíamos hablar de Dios. El tema es que cuando muchos hablaban de Dios, lo ponían afuera, ¿no? Como una referencia externa. Pero, ¿qué pasa si empezamos a asumir, que seguramente muchísimos de nosotros asumimos, que somos parte de ese gran todo, o universo, o Dios, o yo no lo llamo más Dios, yo ya lo llamo por ahí mi origen, mi esencia, eh, pero básicamente cada uno tiene su forma de llamarlo, ¿no? Pero es ese punto que da origen a todo lo esto, que lo que existe. Y esto es parte de la teoría del desdoblamiento. Esto, esto porque... podría... ¿Esto sí podría explicar la costumbre de las personas este, de, de, de la oración antes de acostarse a dormir? ¿Podría tener alguna relación? Claro, la, la idea es conectar con eso que no podemos comprender a nivel racional, pero por intuición tenemos esta sensación de que hay algo más allá de, de, de, de la existencia que podemos captar con nuestros sentidos y a lo que, llega la, eh, o lo que venía llegando la ciencia hasta ahora. En cambio, eh, ahora es como que uno puede empezar a entender que a eso que, que tal vez antes orábamos o lo que lo llamábamos, eh, sí, eh, bueno, durante, o sea, todas las religiones lo, le ponían nombre de Alá, Dios, eh, bueno, etcétera, cada uno eh, respetablemente trataba o intentaba llegar a esta, eh, eh, eh, tratar de entender o que nos dieran explicación a esto que llegamos por intuición. Pero ahora desde la ciencia se está llegando a entender que justamente... Ese punto que une todo lo que existe es la mismísima nada previo a la existencia. O sea, no puede haber eh, sonido si no hay silencio, no puede haber, eh, si no hay oscuridad no puede haber luz. Bueno, no puede haber existencia si no hay no existencia, de alguna manera, ¿no? Si lo queremos explicar con sentido común. Entonces, si desde la nada o de este punto de no existencia que une todos los elementos aparece todo el resto de lo que existe, Empezamos a tener un mapa que nos sirve para ubicarnos en nuestras distintas frecuencias de existencia y nuestra intuición sería como esa, esa brújula que marca el norte para conectar en la dirección en donde nosotros queremos eh, en la vida eh, guiarnos para llegar a desplegar nuestros potenciales y estar alineados con nuestro origen o con nuestra esencia. Entonces, eh, sí, una forma sí, es aplicado, de reconocer todos estos planos de existencia, ¿no? Muy bien. Eh, ha explicado la importancia del sueño, ¿no? Y, y estabas explicando que pues, el, el cerebro humano eh, durante el sueño REM, ¿no? Puede, puede eh, procesar, por lo menos inconscientemente, eh, una información eh, de una forma mucho más rápida, ¿no? Como si, eh, a, a diferencia de, de cuando estamos despiertos. ¿No? de que es muy poco de lo que podemos captar ¿no? de, de, de estas aperturas temporales, pero que es, estás diciendo que eh, durante el sueño profundo es cuando mejor se puede eh, hacer esta conexión, ¿no? Claro, eh, sí, porque durante el día, como la percepción es fragmentada, no es continua, nosotros creemos que es continuo como la luz, uno la ve permanente, pero en realidad... Eh, si la, si, si, es más similar a lo que vivimos cuando vamos a bailar una disco y tenemos esta luz ostroboscópica, como le llaman. Entonces nuestra percepción en el fragmento 25 de cada segundo, que es donde ponía la, la propaganda subliminal, ¿no? la publicidad que después fue prohibida, tiene como una actividad, eh, nuestro inconsciente capta información en el fragmento 25 de cada segundo. Entonces se acelera la actividad, de procesamiento de información. y Eso durante el día. Ahora, durante la noche, en las fases de sueño REM, que son varias, después de más o menos una hora y media, de, una hora y veinte de, de, de empezar a dormir, entramos en esa fase donde el intercambio entre ambos hemisferios es mucho más veloz. Y ahí es donde sincronizamos hemisferios y todo lo que es el funcionamiento de un hemisferio se, se, se va equilibrando con el del otro. Pero como la frecuencia del pasado, antes de esta época de apertura temporal, no, era mucho más eh, potente, entonces nosotros al dormir nos venía memoria de supervivencia, se reactivaba este instinto de supervivencia. Y al otro día, que es cuando eh, tenemos, digamos, como si fuera que durante la noche armamos el escenario para el día siguiente. Entonces, ¿qué nos pasaba? Al día siguiente... Nosotros vivíamos en relación a todo lo que en la noche anterior nuestro doble nos había dejado de información. Pero la información que nos dejaba era del, del pasado, cómo sobrevivir. Y no solo de nuestro pasado, todo lo que está en una memoria, en un campo de infinitas posibilidades, en un campo que es como si fuera un chicle que se estira y entra todas las experiencias de todos los organismos vivos, desde el comienzo hasta este entonces... Entonces, de esa información, nosotros recibimos a través de nuestro doble que se puede eh, cuáles son nuestras posibilidades para sobrevivir al día siguiente. Ahora, si antes de dormir, nosotros, digamos, hacemos como... nos, nos, nos quedamos un tiempo en equilibrio, en paz, tranquilos, tratando de no pensar, de no conectar eh, pensamientos que nos, nos preocupen y nos generen emociones... Eh, la práctica que cada uno tenga para estar en paz y en equilibrio antes de dormir. Entonces es como, es como hablarle en este código que el doble entienden, ¿eh? ¿no? Que va a ser que va a ir en dirección a lo último que yo hice antes de dormir, en donde tuvo mi atención antes de dormir. Si mi atención entonces estaba en un punto neutral, cero, eh, pensando en, en, en nada. <risa> o como hacemos cuando meditamos, entonces el doble va a ir en esa dirección, y nuestro sueño va a ser mucho más reparador, porque no va a ir a buscar al hemisferio del pasado, donde está la información de, de, para sobrevivir, todas estas respuestas de la memoria animal, de nuestros pasados dramáticos, de nuestra memoria genética, de nuestro árbol genealógico, todas estas ideas y respuestas, entonces va, va, a, va a ir a buscar información más alineada más neutral y con menos carga, porque acá estamos hablando de carga energética, cuando hablamos de una frecuencia de pasado hay mucha más carga, estamos hablando de energía gravitatoria, que mantiene a nuestro cuerpo plano concreto bien, eh, bien formadito. Ahora, si estamos hablando de nuestro doble cuántico, estamos hablando de energía antigravitatoria, que lo que dice Garnier es 6.6% 6 .6%, ¿no? de toda esta energía. La gravitatoria sería 33.3 y en el presente 0.01. 0. Entonces ahí es en donde tenemos que estar, en ese 0.01, pero alineándonos con el punto cero o el origen. ¿Cómo se alinea uno con el origen? Es simplemente reconocerlo. Pasa que en estas cosas, y lo que es maravilloso de, de toda esta, de esta integración, y esto no lo dice Garnier, esto eh, lo decimos personas que ya estamos integrando una perspectiva mucho más universal a la vida cotidiana y, y sí empezamos a hacer prácticas y tuvimos experiencias que nos muestran que esto funciona mucho más rápido no de lo que, de lo que suelen ser otras prácticas que, que realizábamos. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos bajando información de alta velocidad simplemente por ponernos en neutro y ponernos en un punto cero de observación de la realidad. ¿Qué es ponerme en punto cero? Es como decir... Yo no traigo ni carga de la frecuencia del pasado, ni estoy pensando en cosas que pueden pasar en el futuro, ni generando futuros posibles. Porque si yo estoy imaginando lo que va a pasar, también estoy generando una partícula onda de información, y como decía Einstein, E igual a mc al cuadrado, estamos hablando de poner una masa ¿no? de información, energía, en un campo de infinitas posibilidades, que son nuestros futuros posibles de, de materialización. Entonces, si nosotros en el presente no estamos generando esta, esta carga, entonces lo que nos va a venir es energía. Justamente en un punto de vacío se genera energía infinita. Entonces, en vez de nosotros ir a buscar la energía, la energía viene a uno. Hay una frase eh, religiosa que decía, hágase en mí tu voluntad. ¿no? Bueno, tiene mucho que ver con esto. Antes de irme a dormir, entregar todas mis preocupaciones, mis emociones, toda mi, mi imaginación a futuro... Y tratar de estar en un estado de total tranquilidad, confiada de que mi doble cuántico, si yo estoy bien neutral, me va a traer eh, justamente respuestas de mayor equilibrio que si estoy preocupada y eh, enseguida mi doble va a interpretar que yo necesito sobrevivir, porque por ahí lo que estoy viviendo eh, para el doble, eh, como no distingue realidad de ficción, realidad virtual de realidad concreta, porque para el doble todo lo mismo, entonces... Si sí, ya estoy muy preocupada porque, no sé, se enfermó, eh, o no sé, si yo me hice un estudio y me dio, eh, tengo miedo que me vaya mal y ya me empiezo a pensar todos los futuros posibles de que me agarre una enfermedad grave, crónica, no sé, que, que tenga una enfermedad gravísima, entonces todo eso va a hacer que mi doble vaya a buscar respuestas químicas que compensen un estado de alerta, o sea, que me ayuden en un estado de alerta o de emergencia porque creo que me voy a morir o me puedo morir. Y eso mismo termina teniendo efectos totalmente contraproducentes contra ese, ese eh, diagnóstico que estoy esperando que me den, porque lo voy a modificar yo misma. Por eso es muy importante también cuando hablo con el médico, que es eh, que, que bueno, está bien, me dé el diagnóstico, pero el pronóstico, los futuros posibles dependen mucho de la interacción con mi doble, y con mi pasado, y con mis creencias, y con mi ten tendencia genética, y con lo que haga de acá en más también, no con respecto a ese diagnóstico. Porque yo voy creando mi propio futuro, hacia el equilibrio o hacia el desequilibrio, o a compensar un desequilibrio porque creo que mi situación es gravísima. Pero María Laura, ¿estaría bien uno esperar tener algún tipo de pedido al doble? Me interesaría obtener esta información del futuro, o, o como tú dices, mantenerse una actividad como simplemente receptor, mantenerse neutro, para que entonces el doble sea quien eh, escoja el mejor futuro posible. Bueno, este punto que tocaste es totalmente polémico. Es polémico y es clave. ¿Y por qué? Porque si yo, que soy la computadora más lenta en todas las computadoras que pueden haber en distintas frecuencias, ¿no? Supongamos que la más veloz, Está en los planos, de sí, justamente, los más, de frecuencia más veloces. Mi plano electromagnético de frecuencia de rayos ultra, de, de radiación ultravioleta, que puede ser mi doble o mi alma, que no existe en plano concreto, es más veloz aún que mi, mi cuerpo concreto, ¿no? Y, y lo que puede pensar mi, mi pensamiento en otra, en otra frecuencia. Entonces, si yo, que tengo un plano de frecuencia, de observación de realidad, que genera futuros posibles en base a lo, que, a lo poco que yo puedo percibir en relación a un procesador, que ya dijimos que la diferencia es sideral, entonces, eh, a ver, ¿vos en quién confiarías más? Si estamos, digamos, en alguien que está arriba de la montaña, mirando todos los futuros posibles, o mirando todo el panorama de todo lo que existe, ¿No? En esta montaña, para arriba, para abajo, si hay un, una luz por venir, si hay un acantilado, si hay un precipicio, si me conviene más subir por ese atajo, o yo que estoy abajo <ríe> y que tardo muchísimo más tiempo en subir y no tengo una perspectiva universal, mi perspectiva es particular. Entonces, desde mi per perspectiva particular, lo que yo puedo hacer es asumir que soy el más lento de la película, la computadora más lenta de procesamiento de información, y entregarle, digamos, a mi, a, a ver, mi, mi plano más veloz es el origen, ¿sí? Porque si yo le entrego a mi doble, el doble que es el que hace la conexión con el origen, que hace este ocho, el que trae y lleva, como el chico de los mandados, yo le entrego el volante a mi uh -huh. doble, ¿no? A la noche, pero el doble puede como ir a buscar respuestas al pasado o puede estar alineado con el origen y traerme respuestas que no sean del, de, de solamente de la memoria de supervivencia, sino que me traiga respuestas equilibradas, tomando también la frecuencia más veloz, que ahora está muchísimo más activa, ¿no? Por eso, eh, por estar llegando al fin de un ciclo solar y por las aperturas temporales. Entonces, yo lo puedo, lo puedo entregar a, a, a mi origen, todo lo que me preocupe. Total. El doble va a ser la conexión, sí. Pero, digamos, yo lo que más, más que nada me puedo dar cuenta que hay algo, que algún conflicto, alguna situación, que yo tengo una perspectiva de que tiene una carga para mí, o es molesta, o yo lo considero un problema, pero para, para altas velocidades, para, para mi existencia en altas velocidades, no es un problema, es simplemente que yo, desde mi perspectiva particular, que quiero sobrevivir en mi plano lento, lo veo como un drama total, vital. Pero si yo soy el plano 4, el plano del doble, ¿no? el eh, plano del alma, en que sigo existiendo, más allá de que yo viva o no en mi plano físico, mucho no me va a importar, más que que estoy programado para que mi, mi plano físico sobreviva. Pero en realidad, eh, lo que a mí me pasa en un plano físico es una experiencia a observar, nada más. Si en definitiva, lo que hacen todos estos planos es... Eh, observar el funcionamiento o, o observar eh, planos de energía e información entonces en los planos más lentos yo estoy observando mi experiencia en plano físico interpreto esta realidad a través de mi mente no pero en mi plano del doble como en un sueño eh, lo que ocurre en el sueño Puede ser eh, fantasioso, imaginado, puede haberme pasado de verdad, puede no haberme pasado, estoy simultáneamente en el pasado, en el futuro. Muy virtual. Entonces, en una virtualidad en donde yo no tengo un cuerpo físico que duela, lo que me pasa en el cuerpo físico es simplemente. es como si lo mirara en una pantalla de una película. Mira, para que te entiendas un poquito más, Pablo y Carlos, que lo escucho muy ahí. No, no sé si me está escuchando, pero está muy silencioso, Carlos. Claro, sí, está bien. <ríe> Pobre, sí, los los sí, espero es no estar mareándolos. Eh, pero bueno, imagínense, por ejemplo, vamos a simplificar. Por ejemplo, tenemos un DVD, ¿sí? Y entonces el DVD, eh, nosotros sabemos que en ese DVD tenemos el principio y el final de la película, ¿sí? Ahora, si yo lo pongo al DVD a funcionar y lo veo en una pantalla, esa pantalla sería mi presente. Yo estoy en la pantalla viendo mi presente. Ahora, yo sé que en el DVD está el principio y está el final de la película, ¿no? Pero solo en la pantalla, en el presente, puedo ver lo que va ocurriendo y va transcurriendo cuando lo pongo a funcionar y empieza a girar. Bueno, más o menos así nos podemos hacer una idea de lo que es nosotros en un plano muy lento de existencia, viendo pasar la película de nuestra vida. ¿no? Entonces, nosotros en el presente, en una pantalla, vemos transcurrir nuestra vida. ¿Cómo? Somos observadores de la realidad en un plano lento, teniendo experiencias que las vivimos en un cuerpo físico, con emociones, con pensamientos, ¿sí? Pero a la vez, nosotros sabemos que en ese, en ese tiempo, que es tiempo lineal, el pasado, el presente y el futuro, el pasado está atrás porque todavía, digamos, o porque ya la película pasó y el futuro no llegó porque no llegué al final del DVD. Ahora, si yo estoy en el plano del doble, no puedo hacerme así la película no está todo el DVD simultáneamente y el doble decide si mirar al principio al final al medio eh, pasado presente y futuro es simplemente donde pone mi observación si ¿sí? son tres tiempos en simultáneo que ocurren simultáneamente en distintas frecuencias en distinta velocidad Entonces, pasado presente y futuro en el plano de mi doble cuántico está ocurriendo al mismo tiempo en cambio en mi plano físico-biológico, da la impresión, porque mi, mi, mi pantallita o mi, mi, procesa, mi procesador o mi filmador es tan lenta, que mi pasado ya pasó y mi futuro no llegó. ¿Está? Ahora, los futuros posibles, en realidad, tienen que ver con lo que yo observe. Porque ahí sí tenemos infinitas posibilidades. En un campo cuántico... Todos los futuros son posibles, esa es la característica de una partícula onda que todavía no está definida, se define según el, el observador, ¿no? El observador la convierte en partícula corpúsculo o sigue siendo partícula onda, depende del observador, que incide en lo observado, y lo observado va a determinarse, depende de si es observado o no, por el observador, y esta es la relación entre, en la física cuántica en, en, entre la afectación que hay entre el observador y lo observado. Pero fíjense que... Podemos trasladarlo al plano de, de la conciencia. Si hablamos de conciencia, seríamos eh, eh, una conciencia. ¿Cuándo hay conciencia? ¿Cuándo podemos hablar de conciencia? Cuando estamos teniendo un espacio entre el observado y el observador. ¿no? Entonces, desde este lugar, ¿ven que, que todos los términos desde la ciencia y desde, y desde lo que es la expansión de conciencia se van empezando a entender distinto? Está empezando como a haber un acercamiento. Entonces, esto sería empezar a ser conscientes de que nuestra, nuestro, digamos, nuestra existencia existe en varias diferentes velocidades de procesamiento de información y son planos de conciencia que pueden ser el, de plano 1 al 4 o hasta el plano del doble. Estamos hablando de, digamos, físico es consciente, el emocional es consciente, el mental es consciente, pero ya cuando hablamos del plano de, del doble... Bueno, si no me acuerdo de algún sueño, si tengo una intuición, si tengo un instinto, puedo acceder y observarlo. Ahora, ya planos más veloces de nuestra existencia son totalmente inconscientes. Yo no, no puedo a través ni de mi consciente ni mi subconsciente acceder. Solo puedo a través de asumirlo lógicamente. Entonces, fíjense que desde este lugar mi conciencia es mucho más amplia que mi consciente, mi subconsciente y abarca también mi inconsciente. Entonces, depende en qué plano de conciencia estoy, ¿no? Voy a estar conectando una información u otra información, más lenta, más veloz, más concreta o más sutil, más concreta o más abstracta. En el momento que yo empiezo a asumir planos más sutiles de existencia, mi conciencia se expande y automáticamente empieza a llegarme información sobre esos planos más sutiles de existencia. Entonces, yo empiezo a asumir que también somos vacíos. De hecho, cuando miramos en un microscopio subatómico, ¿qué vemos? Partículas subatómicas que están en un lugar, en otro, y se activan y se desactivan, y están y no están, y existen y no existen, y cambian de lugar. Y de hecho, lo concreto no existe en ese nivel. La mayoría es vacío, con espines eléctricos que se activan y se desactivan. Miramos al cielo, ocurre lo mismo en lo macro. ¿no? Espacio que parece vacío... Y tiene como ¿no? las estrellas que son como a nivel, lo que pasa, similar a lo que pasa a nivel subatómico, en su titular, pareciera, ¿no? Ahora, nosotros empezamos a asumir que lo mayor de lo que nosotros tenemos es una especie de campo de energía antigravitatoria, con todas eh, partículas, ondas y futuros potenciales, o que existen o todavía no existen, <ríe> eventualmente nos muta automáticamente nuestra percepción de la realidad, de nuestra vida y por sobre todo de todos nuestros dramas vitales. Una de las cosas que primero pasan cuando nosotros empezamos a entregarle a nuestro origen antes de dormir, nuestra percepción del día, y decimos, bueno, yo lo entrego, yo no lo puedo resolver, a mí no me da la cabeza, se lo entrego a mí mismo en otra velocidad, totalmente confiado de que va a tener mejor información que yo si estamos alineados, ¿no? Entonces, Después me quedo a la espera, tal vez por intuición, en el día 1, 2 o hasta el día 40, que es lo que tarda nuestro doble cuántico en recorrer los espacios zodiacales y buscar información en el universo, nos va a traer alguna respuesta. Y si yo la sé captar, la respuesta, eh, me voy a dar cuenta que es una respuesta ¿por qué? porque va a ser inédita, porque va a ser sorprendente, porque va a ser sincronizada, porque me va a traer... Algo totalmente inédito, nuevo, que no me imaginaba que podía ser la respuesta a lo que yo consideraba un problema. Entonces, ¿Y hoy... en qué forma podríamos interpretar esas esa señales? Eh, ¿A través de sincronías? Eh, ¿Cómo podríamos identificar que el, el doble en efecto, sí, este, eh, este contestó no... nuestra, nuestra pregunta? Es que, ¿sabes qué, Pablo? Es tan alegoso, es tan alegoso. Es como si te pusieran un cartel de neón, que es imposible no darse cuenta cuando realmente la respuesta viene de mayor velocidad es tan alevoso porque es, tiene tal nivel de sincronización... Eh, voy a contar una, algo que no lo conté todavía en, en, en mis videos, ni lo compartí, pero porque me pasó hace muy poquito. Eh, a mí me contratan para hacer un desalojo de un centro de rehabilitación de adicciones, eh, que estaba en una vivienda que no estaba apta para ese destino. ¿no? Entonces yo fui como abogada y me presenté. Eh, lo que ha pasado en ese caso porque yo lo aplico digamos también a lo legal, con lógica jurídica convergente, lo pueden ver en mi Facebook, lo que ha ocurrido ahí, que yo por supuesto derivé, entregué todo esto a mi observador más veloz, y confié en que se iba a arreglar de la mejor manera. La Argentina tiene la característica de tener una justicia muy lenta, yo a veces digo, no es justo que sea tan lenta la justicia, eh, pero lo que pasó en este caso es que una situación así hubiera tardado muchísimo tiempo en, en, en ordenarse, digamos en equilibrarse. Eh, porque el trabajo que estaba haciendo esta persona era bueno, era positivo hacia las personas que estaban necesitando rehabilitación, pero no era el lugar adecuado. Entonces todos los, ve los vecinos tenían una molestia terrible de estos chicos, de, de, lo, de, los, de los parientes que venían al lugar, la inseguridad que generaba. Bueno, cuestión es que en una semana y media, un asunto que hubiera tardado meses, años para, para poder cerrarlo, para desalojar a estas personas, para darles otro lugar bueno, en el término de dos semanas, y no sé si fue un poquito menos, hubo una, una, una especie de desalojo o de movida de la municipalidad en donde intervinieron 15 funcionarios públicos, 15, yo, yo, yo no lo podía creer, Desde dos ambulancias, tres abogados, eh, juez de contravenciones, eh, jefe de adicciones, cinco policías, eh, jefe municipal, bueno... Todo fue ordenado, pacífico. Eh, yo a la semana siguiente estaba con, eh, firmando un convenio de rescisión en donde me entregaban la llave totalmente en términos legales, eh, con un contrato firmado, y se, y se terminó todo pacíficamente y con la mejor posibilidad para todos los elementos, para todos los integrantes de lo que antes era un conflicto. ¿No? Entonces, esto sería un caso práctico en donde yo vi algo que no me había pasado en toda mi carrera, en toda mi práctica, de cómo un conflicto de tal naturaleza, en donde había tantas personas in, in, involucradas, implicadas, eh, menores de edad, eh, municipalidad, eh, centro, de asociación vecinal, los propietarios de la, de, de la vivienda, bueno, todo esto que eran como 25 o 30 personas involucradas, y en dos semanas esto es puro tranquilidad. O sea, se ordenó todo, con el mayor beneficio para todos los implicados. Entonces, esto es dejar que el universo provea, esto es dejar que observadores más veloces ordenen y nos traigan el mayor equilibrio para todos los implicados. Garnier en un momento dice que si cada uno busca su propio equilibrio, contribuiríamos muy rápidamente a un cambio en el planeta, para que el planeta se equilibre porque la conciencia individual de cada persona que deja de generar futuros, eh, futuros posibles de desequilibrio, ya estamos contribuyendo un montón en el campo de posibilidades, cuando empezamos a simplemente tener una observación más neutral de la realidad, y no desde el miedo, sino desde esto de entregarle a nuestro, digamos, a nuestro origen, a través de nuestro doble, nuestra percepción particular de nuestro entre comillas, problema, porque sabemos que para planos superiores no es un problema, es algo observar simplemente, es una experiencia del plano concreto. Y bueno, simplemente ponerlo a disposición. Ahora, ¿cómo es la derivación? Yo no quiero dar fórmulas, ¿por qué? Porque yo digo, tienen muchos videos en mi canal de YouTube en donde explico la derivación nocturna y la derivación diurna al, al origen, a través del doble. Pero ¿qué pasa? Esto es un proceso en autorreferencia, porque justamente lo que acá importa es que entendamos que es dinámico, es un proceso dinámico de nuestra conexión con nosotros mismos en otro espacio-tiempo, en donde nuestro eh, coexistente más veloz, nuestro ser más veloz que coexiste, va a tener relación o información de cuál es nuestro eh, mejor potencial a desplegar.